Residentes en la comunidad de Magua solicitaron a las autoridades correspondientes el acondicionamiento de sus calles, las cuales, tal y como se observa en las imágenes, están en muy mal estado. No la calle porque se nos están acabando los motores. Yo mismo a caer con una piedra que le di para allá. Está muy, muy mal estado en la calle por aquí. ¿De qué tiempo lo han dejado abandonado? A ver, si no me sabe, pues yo te digo, mira, para acá, la gente. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades? No, que no, no le hagan algo a la calle. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Cordero.